¡Hola amigos del Canal Random! En esta ocasión terminaremos con esta trilogía de culto de Sam Raimi. Porque hoy hablaremos de... El Ejército de las Tinieblas, o Evil Dead 3. Dentro de vídeo. Ash era muy feliz trabajando en los almacenes Smart junto a su novia, Linda. Pero un día se fueron a una cabaña y allí encontraron el Necronomicon, el libro de los muertos. Y tras leer uno de sus pasajes, algo despertó en el bosque y se llevó a Linda. Luego se introdujo dentro de la mano de Ash y tuvo que cortársela. Por último, abrieron un portal para expulsar al mal, pero también absorbió a Ash. Y sigue estando el mismo error de la segunda película, donde vemos al actor colgado de un cable. Y cuando cae el coche amarillo de Sam Raimi, vemos varios cables más. Bruce Campbell cae sobre unas planchas acolchadas para que el actor no se haga daño. Aunque luego vemos que está sobre un suelo arenoso. En fin, que resulta que ha viajado al año 1300 e intenta hablar con los pacíficos lugareños. El sabio le identifica como el hombre de la profecía que les salvará del mal, pero Lord Arthur quiere tirarlo al foso porque piensa que pertenece al ejército de Henry el Rojo. Y atención a esto, porque el viejales está en el lado izquierdo, pero luego está en la derecha. El hombre sabio recoge las armas de Ash, mientras esta chusma arresta a Bruce Campbell y lo llevan hasta el castillo, donde le dan una calurosa bienvenida. Por lo visto se han despertado unos demonios y Arthur y Henry luchan entre ellos culpándose el uno al otro. Así que empiezan a lanzar soldados de Henry al foso, lugar donde tienen encerrado a uno de estos demonios. El siguiente es Ash, que intenta convencerlos de que no conoce a Henry el Rojo, pero Seila le pega una pedrada en la cabeza, ya que Arthur le ha dicho que su hermano murió en la batalla contra el ejército de Henry. Total, que termina cayendo al pozo. Allí se encuentra con un diadite que le pega una paliza y para darle más emoción, activan unos muros con pinchos para ensartarlos. Entonces llega el sabio, que le lanza a su sierra mecánica que se ensambla con su muñón. Así que se carga el de Adite, pero resulta que hay otro más. pasa, Con la ayuda del cinturón y la cadena consigue subir, aunque vamos a ver que en ocasiones está agarrando el cinturón y otras veces la cadena. Finalmente consigue salir del pozo, quedando el demonio ensartado por los pinchos, una vez fuera, el populacho está asustado, con lo que Ash aprovecha para liberar a Henry Rojo y a sus hombres, aunque Arthur intenta detenerlo, pero sale mal. Ya de paso, Ash hace publicidad de los almacenes donde trabaja. ¡Compre elegante! ¡Compre en Smart! Y vemos que sostiene la escoba de fuego o palo de fuego de forma diferente en cada plano. Ya de paso, remata al diadite que había conseguido salir del pozo. Pero vamos a ver, ¿a ti no te habían aplastado con el muro de pinchos? Es un misterio, muy misterioso. Por la noche tratan a Ash como un rey, ya que siguen pensando que es el elegido, y le piden que encuentre el Necronomicon, libro con el que además podrán enviarle al presente. De repente les interrumpe otra poseída a la que Ash se carga con mucho estilo. Así que finalmente irá a por el libro, pero antes le construyen una mano biónica, lo normal en la Edad Media. Seila ya sabe que él no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano, pero Ash la desprecia a ella y a su regalo aunque luego cambian de opinión porque... revisan la sierra, ¿eh? A la mañana siguiente le llevan hasta un sendero y le dicen que al final de él está el libro, pero antes de llevárselo tendrá que recitar tres palabras. Glatu berata nictu. Una vez que se ha adentrado en el bosque, algo lo persigue, con lo que durante la huida se pega un golpetazo con una rama cayendo del caballo. Así que sale corriendo y haciendo la croqueta llega hasta un molino donde logra refugiarse. A ver, esta escena me causa muchas dudas. Vamos a necesitar la ayuda del bar. Ash va corriendo y parece que una ardilla invisible le hace una zancadilla. Definitivo, no hay penalti. Por la noche, Ash ve su reflejo y rompe un espejo, pero de los pedazos salen copias diminutas de él que intentan matarle. Finalmente consiguen inmovilizar a Ash y una de las copias se mete en él. Sí, los efectos especiales son muy lamentables, pero esto le da mucho más encanto a la película. Ash intenta librarse de él bebiendo agua hirviendo, pero la copia comienza a crecer dentro de él y se lían a golpes hasta que por fin consiguen separarse, aunque Ash se cansa de tanta tontería y le pega un disparo en la jeta. Luego decide cortarlo en trozos y ya de paso enterrarlo para que se calle de una vez. Tras continuar su viaje llega hasta el cementerio donde se encuentra con el Necronomicon, pero allí hay tres libros, así que decide abrirlos de uno en uno. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. El segundo libro le muerde en la mano izquierda, aunque lo raro es que vemos algo en la boca, parece como un trozo de goma, pegamento o similar. Por último, solo queda un libro que debe ser el auténtico Necronomicon, pero antes de llevárselo, debe recitar las tres palabras que le dijo el sabio. nictu. Lo malo es que no recuerda la última y se la inventa. ¡Nilson! Con lo que retira el libro, provocando que los muertos comiencen a salir de sus tumbas y además le hacen todo tipo de trastadas. Así que a Ash se le inflan los pepinelos y se marcha de allí con el Necronomicon. Lo peor de todo es que también ha resucitado a Evil Ash. Bruce Campbell llega hasta el castillo y le entrega el libro al sabio, que le dice que es un gañán y que les ha condenado a todos al no pronunciar las tres palabras correctamente, ya que ha despertado al ejército de las tinieblas. Además, como Ash todo esto se la sopla y solamente quiere volver a su casa, la chusma le da la espalda. Ni siquiera Seila consigue hacerle cambiar de opinión, pero todo cambia cuando un demonio se lleva a la profesora de Matilda. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Se ve la grúa que transporta al muñeco! ¡Error épico! Y ojo a la máscara del monstruo volador, que le han puesto un trozo de goma negra para que parezca que tiene la boca abierta. ¡Realismo! Y Volash comienza a reunir al ejército de las tinieblas. Además, planea convertir a Sheila en su amante endemoniada. El populacho está asustado porque el ejército vendrá por el libro, pero Ash pretende hacerles frente. Así que y mi compañía deciden luchar junto a él. Aunque para derrotarlos tendrán que usar la ciencia. Llega el ejército de las tinieblas, que claramente le superan en número. Atención a las máscaras, eh, <ríe> que les tapan las cuencas de los ojos para disimularlas, pero es que se olvidaron de tapar algunas, como a este tío de aquí, que se le ven los ojos y no le maquillaron bien la nariz. Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayáis maquillado tan mal? En fin, que el ejército de la carne podrida comienza el asalto, pero nuestros amigos les responden con flechas explosivas. Y bueno, vemos un cable tirando del muñeco con barrera incluida. ...y también hay más gente sin maquillaje. Ahora atacan al ejército con catapultas... ...y vemos a uno saltando en un trampolín. ¿Disimular? ¡Bah! ¿Para qué? ¡Pero es que ahora vemos dos trampolines a la vez! ¡Pero esto qué es! ¡No entiendo nada! Los esqueletos ponen unos tablones frente al portón... ...para intentar derribarlo con un ariete improvisado... ...mientras se libran de los soldados de las almenas. Por cierto, este random cae desde dos sitios distintos. El ejército destruye el portón y cruza por el puente... Pero ¿dónde demonios está el soldado que cayó antes? ¡Ha desaparecido! Una vez dentro se enfrentan a los hombres de Arthur, a los cuales entrenó Ash, que además también modificó el coche de Sam Raimi con el que despedaza a sus enemigos, con lo que veremos varios esqueletos clavados en el suelo para que pueda destrozarlos con las aspas. Esto es algo que no entiendo, podemos ver aquí a Ash que está solo con el coche, pero segundos después hay un soldado con él. Ash se encuentra Sheila, así que para no atropellarla gira el auto, que acaba volcando entre llamas. Como está poseída, ataca al bueno de Ash, que se libra de ella lanzándola al foso, y por el poder del oportunismo, llega Henry con su ejército para unirse a la batalla. Evil Ash va por el Necronomicón y derriba la escalerilla para que Ash no pueda alcanzarlo. Podemos ver que eliminó a un soldado que cayó al suelo, pero entonces... ¿Por qué demonios está aquí arriba? Es un misterio muy misterioso. A pesar de todo, Ash logra subir y librarse de todos los cochambrosos que le atacan, aunque vemos que en un plano tiene la lanza en su mano izquierda, pero del siguiente la sujeta firmemente con la derecha. Seila vuelve para atacar de nuevo a Ash, pero este se libra otra vez de ella. Luego se enfrenta a Evil Ash con homenaje incluido al Robin Hood de Errol Flynn. Ash le prende fuego y se deshace momentáneamente de él. ...pero el cabezón vuelve totalmente chamuscado... ...y tras una corta pelea... ...tumba a Ash y roba el libro... ...pero claro, por el poder de la casualidad... ...está sobre una catapulta que tiene un saco de pólvora... ...con lo que tras recuperar el libro... ...catapulta el desgarramantas... ...que explota... ...una vez derrotado, Seila vuelve a la normalidad... ...y el ejército de las tinieblas se bate en retirada... ...pero hay un último problema... ...Henry y Arthur siguen enfrentados... ...aunque lo resuelven con un abrazo... ...porque no hay nada más grande que la amistad... ...bueno sí... Un millón de dólares así en billeticos pequeños, 10.000 likes que pueda tener este vídeo, todo eso sería mucho más grande, así que ya sabéis. Pero antes, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. Música de Tetris, ¡otra vez! <risa> ¡Eso es! Vemos a Ash, Seyla, Unicejo Arthur y Henry el Rojo juntos celebrando como si fuera la victoria del Betis, pero al cambio de plano solamente está la parejita abrazándose. ¡Realismo! El sabio le entrega a Ash un brebaje que deberá tomar para volver a su casa, pero tendrá que decir exactamente las mismas tres palabras de antes. ¡Klatu verata Nictu! Pero esta vez sin equivocarse, así que se despide de Seyla y se va. Ya en el presente, le cuenta a Terrami la historia y le confiesa que esta vez tampoco dijo las palabras correctamente, con lo que resulta que el mal ha regresado y Ash se sube a un carrito para acribillar a la poseída. Y aunque ya ha bajado de él, vemos que repiten los mismos planos que cuando estaba en el carrito. Y una aclaración, esto que veis aquí no es un cable, sino el hilo del que cuelga la etiqueta del precio del arma. Me llamo Ash. Electrodomésticos. Total, que elimina al demonio y besa a una compañera del trabajo. Fin. Pero ¿cómo que fin? Hay que contar el final alternativo, que es el final malo y el que más mola de todos. Ash se mete en una cueva con su coche, y tras tapar la entrada tiene que tomarse seis gotas del brebaje que le dio el sabio. Pero se distrae y se toma una de más, con lo que queda profundamente dormido y pasan cientos de años. Pero al despertar sale de la cueva y se encuentra con un futuro apocalíptico porque estuvo durmiendo demasiado. Si queréis que hagamos el remake de Buildead o la serie, pues dejadlo en comentarios. Ahora sí que sí, fin. ¡Tlatu! Barada.